El día de hoy, 11 de agosto, los rectores de las cinco universidades públicas y el representante estudiantil de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica participamos en el marco de la comisión de enlace en la segunda convocatoria para definir el monto con el que se financiará la educación superior pública para el año 2023. La propuesta, entregada por los representantes del Poder Ejecutivo, Propone una rebaja sustancial en el Fondo Especial para la Educación Superior FES y de la transferencia de la Universidad Técnica Nacional para el 2023. Para el Consejo Nacional de Rectores CONARE, la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica y las Comunidades Universitarias, esta propuesta es inadmisible por las siguientes razones. La eventual disminución del monto del FES con respecto al año anterior constituiría un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de nuestra Constitución Política. La aceptación de esta propuesta implicaría la reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a las carreras, el cierre de proyectos de investigación y extensión y una disminución de nuestra presencia en las regiones. Además, afectaría la cobertura de las becas actuales y futuras para nuestra población estudiantil. De concretarse, obligaría a las universidades a prescindir del personal necesario para el buen desempeño de las actividades esenciales y comprometería la operación de las universidades públicas. En el marco de la negociación, se acordó llevar a cabo una tercera reunión el próximo martes 16 de agosto en casa presidencial a las 9 am. Reiteramos nuestras mayores y genuinas voluntades de llegar a un acuerdo que posibilite continuar aportando desde la educación superior pública al desarrollo del país.